Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo activar la mejora de audio, una opción que tiene Windows un tanto escondida. Bien, pues vamos a ir a logo de Windows, pulsamos con el botón derecho de ratón y luego entramos a configuración, ya con el botón izquierdo. Vamos a entrar a sistema y luego vamos a entrar a sonido. Bajamos hasta las opciones avanzadas, donde pone solucionar problemas comunes de sonido. No, debajo, en todos los dispositivos de sonido. Ahí vamos a hacer clic izquierdo de ratón. Aquí podemos ver todos los dispositivos de salida que tenemos. Hacemos clic en el que queramos o en el que estemos utilizando o vayamos a utilizar. En el caso los altavoces del portátil. Abajo del todo, donde viene la opción, en el apartado de mejora del sonido, simplemente viene desactivado y hay que ponerlo en efectos predeterminados del dispositivo. En la mayoría de casos ya vendrá activado por defecto, pero si no, pues así se activa. Luego aparte en este caso tiene el audio espacial, que simula un entorno más realista como sonido en 3D. Bueno, quiere decir que vamos a captar como el sonido que nos llega de todas partes. Pero vamos, a mí no me gusta nada ese sonido. De todas formas lo pueden probar a ver si os gusta, simplemente es aquí. Presionan eh. Windows Sony para auriculares. Se ponen los cascos y lo prueban. Por mi parte nada más. Muchísimas gracias por la visita. Que tengan un buen día. Chao.